28 de mayo te invitamos a la Copa Royalty 2022. Se realizará en la Liga Cantonal de Rumiñagüe en Sangolquí. Contaremos con tres categorías, principiantes, independientes y avanzados. Este evento se realizará a las 9 de la mañana. A través de este evento queremos brindar un espacio para todos los grupos de bastonera. Somos Royalty, somos familia.